Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo enumerar más rápido en AutoCAD. En primer lugar, vamos a instalar el complemento de eh, plugin Increments. Que ahí en la descripción les voy a dejar el link para que lo vayan a descargar e in instalarlo. Ya bueno, sin más comentarios, vamos a iniciar con la instalación. Vamos a ingresar a esta carpeta que ustedes lo van a tener en su en su descarga lo que tienen que ir seleccionamos, clic derecho y instalar, es simplemente muy sencillo para instalarlo vamos a instalarlo esperamos un momento, nos aparece la ventana vamos a dar o vamos a cliquear aquí donde dice instalar vamos a hacer clic en instalar y esperamos que nos instale el complemento de AutoCAD para enumerar más rápido con el comando gil ok? simplemente esperamos que se lo van a facilitar, vamos a dar sí, este comando les va a facilitar muy rápido, muy rápido, para que vayan a enumerar, por ejemplo, los pasos de la escalera, los cortes, etc. Ok, vamos a dar acá en close. terminando, vamos a cerrarlo, Clothes, bueno, a continuación que han, han instalado el complemento de Increment, no de numerar rápido el comando gil eh, lo que vamos a hacer es abrir nuestro autocad 2020 en este caso lo voy a probar con el autocad 2020 si ustedes tienen si otras versiones lo pueden probar y en la caja de comentarios me pueden escribir o comentar si es que les funcionó o no para estar buscando otras soluciones bueno una vez que hemos abierto el autocad 2020 ya les voy a mostrar aquí el comando gil o el incremento que hemos insertado el complemento de AutoCAD 2020. Para ello lo que tenemos que irnos parte superior a derecho one aquí donde dice add INTS. vamos a hacer clic y ahí está tenemos el comando incremente que es con el comando GIL. ¿no? bueno vamos a, vamos a hacer clic ahí y nos aparece esta ventana una vez que nos aparece esta ventana tenemos los tipos. Por ejemplo, si queremos enumerar este, números, si queremos enumerar los abecedarios, tanto mayúscula como también en minúscula. Bueno, tenemos también para enumerar en atributos, tanto número, eh, abecedario, tanto minúscula y min, mayúscula. Y también tenemos en el automáticamente que podemos enumerar, que lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, en primer lugar vamos a iniciar por ejemplo con un texto. Ya con este texto lo que tenemos que ir aquí elegir si queremos eh, enumerar el número, ¿no? Vamos. Y los parámetros queremos iniciar, por ejemplo, si queremos iniciar desde 1 o queremos iniciar desde el número 5. ¿okay? En este caso vamos a iniciar desde el número 1. Y el incremento queremos incrementar cada 5, cada 2, cada 3. Cada o cuánto, ¿no? Pero en este caso vamos a incrementar uno en uno. Luego donde dice estilo, en texto estilo, van a buscar su estilo de texto. Con qué estilo quieren importarlo. En este caso texto número 2. Yo lo voy a poner justificaciones. Vamos a hacer en center. Y altura de texto con 0.2 lo voy a dejar. Luego le damos oh, OK. OK, mira, tenemos uno, tenemos dos, tenemos 3, 4, 5, ¿No? Y estamos enumerando rápidamente. Por ejemplo, si es que nos hemos quedado en el número 5, hacemos clic en el comando increment, ¿ya? Y luego tenemos que eh, ponerlo número 6 porque nos hemos quedado en 5. Y lo que le sigue es el número 6. Damos ok. Mira, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahora, si es que por ve que se si hayan, por ejemplo, están anotando por aquí y Simplemente el comando es hilde. Selecciona el comando GILDE INCREMENT. Hacen ENTER y les aparece la misma ventana. ok Ahora lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, deseleccionamos y vamos a seleccionar lo que es abecedario en mayúscula. Y nos vamos en los parámetros, vamos a seleccionar o vamos a escribir el número o en la letra A. Okay, pero ojo aquí tenemos que eh, si quitamos queremos mayúscula tenemos que insertar la letra a en mayúscula no en minúscula por ejemplo si insertamos en minúscula no nos va a poder uh, insertar no, no nos va a poder aceptar en este caso tiene que ser mayúscula mayúscula bueno los estilos de texto los altura justificación lo dejamos por defecto porque ya le hemos configurado luego damos ok vemos tenemos a b c d e f g h i j y así automáticamente igualmente si escuchas que queda en j el que sigue lo, lo insertan y lo continúan con el numeración bueno nos vamos a increments ya y queremos por ejemplo en letras minúscula en este caso vamos a letras minúsculas vamos a insertar letras minúsculas y el incremento es un 1, el estilo de texto lo dejamos por defecto porque ya hemos configurado. Damos ok, tenemos A, B, C, D, E, G, H, I, J. Y así automáticamente. Ok. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer con los eh, bloques. No, con los bloques. En este caso vamos a primer lugar. Vamos a vamos a ponerlo en Moverlo este parte por aquí. Vamos a moverlo. Bueno, vamos a borrar los restos para verlo. Como hemos insertado automáticamente, rápidamente, sin el. Ya. Lo que en primer lugar tenemos que hacer es hacer convertir en bloques y en atributos. Para ello, lo que tenemos que ir, por ejemplo, un atributo. Vamos a ATT. Atributos, damos ok vamos a insertar la letra A de atributo, la letra A bueno, el estilo de texto, el mismo estilo y la altura lo dejamos por defecto que es 0.2, damos ok vamos a poner en el centro por ejemplo en el centro y luego vamos a seleccionar el comando bloque, bloque y ponemos por ejemplo un nombre un nombre que sea de eh, 12, por ejemplo 12 y lo damos a vamos a especificar el punto de inicio de qué punto queremos que nos seleccione en este caso de este punto bueno luego vamos a seleccionar los objetos en este caso tanto el circular como el texto ok damos un enter y luego damos ok ya bueno si se les desaparece como de esta manera la hacen doble clic y lo colocan la letra a y ahí automáticamente les va a aparecer Bueno, nos vamos en el comando incremento Hacemos incremento, nos aparece esta ventana Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, queremos eh, las letras en mayúscula En este caso queremos que empiecen A Luego, pero en este caso ya no va a ser texto Ahora lo que tenemos que hacer en atributos En atributos Okay, vamos a seleccionar nuestro bloque, en este caso podemos escoger en esta manera Tenemos la letra 12, por ejemplo, que hemos puesto el nombre del bloque Pero si queremos seleccionar o no nos acordamos el nombre, seleccionamos el bloque Seleccionamos el bloque y ahí también autom automáticamente les va a aparecer el nombre del bloque Bueno, A continuación le damos OK Vamos a ubicarlo, por ejemplo, en este punto y luego a este punto tenemos por ejemplo b a b. si queremos continuar por ejemplo para este lado tenemos más más vértices a b c d no y yeah. vamos a borrarlo esta parte para que nos acomode sumamente más más bonito por acá por acá ok Ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos tanto el vertical, bueno, en el horizontal tenemos ABCD, y, pero en el vertical queremos 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, en este caso igualmente tenemos que convertirle en un atributo, ya, atributo vamos a seleccionar el número 1, en este caso el texto lo dejamos por defecto, vamos a OK, seleccionamos en el centro, ahí, y lo vamos a seleccionar, el comando blocker vamos a poner número 15 por ejemplo número 15 ubicamos el punto de inicio especificamos este punto luego los especificamos los bloques que queremos convertirlo en bloque damos ok luego damos ok como hemos dicho si les ap aparece de esta manera doble clic y lo dan 1 y listo ok nos vamos en el comando increment nos aparece esta ventana pero aquí ya no va a ser en los, con las letras, lo que tenemos que ir con el número. De inicio, iniciamos del número 1. Eh, incrementos en 1 en 1. Vamos a ver luego cómo se va a incrementar 5 en 5. Nos vamos en atributos. Vamos a seleccionar tu bloque. Nos aparece el nombre del bloque. Luego damos OK. Ahí vemos, por ejemplo, aquí. 1, 2, 3. 4 ok y ahí automáticamente ok esa es una manera ahora la otra manera que nos trae una linda eh, una linda pestaña este comando de increments también es el automático nos vamos aquí increments nos vamos en el, en el pestaña de automático ya si por ejemplo queremos cambiar el las letras por número nos vamos aquí por números, en este caso empezamos desde 1, Ya. nos vamos oh, en bloques, nos vamos a ubicar el, el nombre del bloque, en este caso es 12, no es 15, porque el 15 son los números y el 12 es de la letra, ¿okay? descendente o ascendente, en este caso vamos a ser ascendente, vamos a dar ok Seleccionamos todos nuestros bloques Todos los seleccionamos, una vez que seleccionado damos enter Y ahí tenemos un 2, 3, 4, automática, en one Nos ha eh, convertido en números Ahora si queremos por descendente, igualmente seleccionamos Nos vamos descendente, bueno, ¿por qué descendente x? Porque estamos en el paralelo de x, ok Descendente de x, si queremos descendente de Y, también porque estamos en zona de en la zona de Y, ok. En este caso descendente de X. Damos luego, vamos por ejemplo a enumerar desde 1. Y damos OK. Seleccionamos todos los bloques. Damos Enter. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Del descendente. ¿no? Luego, por ejemplo, aquí queremos cambiar, por ejemplo, de, en abecedario del 1, 2, 3, 4. Pero en, en letras, en este caso, Increment, Comando increment nos vamos en el nombre del bloque en este caso es 15 y nos vamos a seleccionar en letras mayúscula, no minúscula mayúscula. si quieren también lo pueden hacer en minúscula, pero en este caso lo voy a hacer de mayúscula. Luego nos vamos por ejemplo en descendente de pero descendente de y yeah, ok damos ok seleccionamos nuestro bloque enter ABCD. Ahora ascendente vamos a seleccionar vamos a seleccionar tu bloque vamos a seleccionar ascendente de y ascendente de y ok ok luego vamos a seleccionar tu bloque enter ahí automáticamente nos cambian de a b c d e luego por ejemplo queremos enumerarlo eh, las puertas vamos a borrarlo para mostrarlo puerta tanto puerta como columna o ventanas si tuvieran en este caso vamos a borrar todos los que está, está, está enumerado de las puertas de las ventanas como también de las columnas para mostrarle cómo se inserta estas partes ok ahora lo que tenemos que ir a increments no nos vamos a ir aquí ni bloque vamos a ir aquí en texto ok en texto pero por ejemplo queremos desde uno pero lo que tenemos que ir aquí en prefixo. los prefixos va a ser p de puerta, no guión, ok, p de puerta. Luego vamos a ir en número, no en, no en letra, en número, ok. Si queremos en letra, también en letra, pero en este caso en número. La, ok, ahí tenemos por ejemplo puerta 1, tenemos puerta 2 y tenemos puerta 3. Si por ejemplo quieren la ventana, tenemos dos ventanas, igualmente nos vamos a Increments, vamos a desde 1 y vamos a cambiar el prefijo que es B de ventana. Luego vamos a dar OK, Ventana 1, Ventana 2. Okay. Ahora si quieren enumerar por ejemplo las columnas, por ejemplo tenemos varias columnas, igualmente simplemente cambian el prefijo, vamos a seleccionar Incrementa, nos aparece esta ventana, vamos a seleccionar C, Guión de de columna ok damos ok columna perdón por ejemplo mira hemos no hemos puesto desde un inicio pero nos está empezando desde 3 porque la ventana se ha quedado desde 3 no ok vamos a borrar para que nos inicie desde 1 okay? incrementes vamos a que nos inicie desde 1 ok columna 1 columna 2 ya columna 3 columna 4 5 6, columna 7 y columna 8, ok. Y de esa manera podemos enumerar automáticamente con el comando gil o el comando increments. Ok, ahora los si que quieren, por ejemplo, cada 5 nos vamos por ejemplo acá, eh, increments, nos vamos a número, nos vamos por ejemplo, vamos a 0, por ejemplo. Vamos a colocar 0 Vamos a cada 5 Que nos enumere cada 5 En este caso cada 5 Nos vamos a borrar el prefijo Y nos vamos ok 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Ok Si es de abecedario Si es que son las letras También de, de igual manera Nos va a enumerar eh, Intercalado Como lo podemos Cada 2, cada 3, cada 4 No, cada 5 Como lo podemos a... Ah, como nosotros podemos querer. Ok, bueno, ese sería todo. Muchísimas gracias por no olviden compartir y suscribirse en nuestro canal de YouTube para que YouTube les mande una notificación cuando suba un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.